Este miércoles podemos esperar cualquier tipo de movimiento en los títulos de Vodafone... ...ya que se confiesa ante el mercado y ya sabemos que siempre que se anuncian resultados... ...lo normal es que la volatilidad, sea el valor que sea, sea el subyacente que sea, se dispare. Dicho esto, en el corto plazo le tenemos en plena zona de resistencia, en el entorno de los 130-131... ...ahí tenemos una recta resistencia decreciente que no es los máximos decrecientes de finales de 2019 y de mediados de 2021, que pasa por ese entorno en la zona de 130-131 peniques. Si la supera con fuerza, pues lo normal es que vaya hacia la zona de los máximos de 2021. Ahí tenemos una importante zona de resistencia, una resistencia horizontal en el entorno de los 142-143 peniques. Ahí tenemos la siguiente gran zona de control. Y por encima, digamos que lo más importante están los 170 y en la directriz bajista los 190. Eso en el corto plazo. En términos de medio y largo plazo, la clave está, aunque ahora mismo quede muy lejos de los precios actuales, en la zona de los 100 peniques. Aquí el título ha rebotado en numerosas ocasiones en los últimos 20 años. Es decir, cualquier posibilidad, en términos de medio y de largo plazo, de que el título trate de reestructurarse en no una alza pasa porque sí o sí esa zona de los 100 peniques, como cifra redonda, aguanten en todo momento.